Isaac Newton, 1642-1727, matemático y físico británico, considerado uno de los más grandes científicos de la historia, que hizo importantes aportaciones en muchos campos de la ciencia. Sus descubrimientos y teorías sirvieron de base a la mayor parte de los avances científicos desarrollados desde su época. Newton fue, junto al matemático alemán Gottfried Wilhelm, Leibniz, uno de los inventores de la rama de las matemáticas, denominada cálculo. También resolvió cuestiones relativas a la luz y la óptica. Formuló las leyes de movimiento y dedujo a partir de ellas la ley de la gravitación universal. Nació el 25 de diciembre de 1642 según el calendario juliano vigente entonces. El 4 de enero de 1643, según el calendario gregoriano vigente en la actualidad, en Urturkpir, cuando tenía tres años, su madre viuda se volvió a casar y lo dejó al cuidado de su abuela. Al enviudar por segunda vez, decidió enviarlo a una escuela primaria en Grand Tam. En el verano de 1661, ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge y en 1665 recibió su título de bachiller. Después de una interrupción de casi dos años provocada por una epidemia de peste, Keaton volvió al Trinity College, donde le nombraron becario en 1667. Recibió el título de profesor en 1668. Durante esa época, se dedicó al estudio e investigación de los últimos avances en matemáticas y a la filosofía natural, que consideraba la naturaleza como un organismo de mecánica compleja. Casi inmediatamente realizó descubrimientos fundamentales que le fueron de gran utilidad en su carrera científica. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que se gobiernan en el movimiento en la Tierra, las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes, son las mismas. Es a menudo calificada como el científico más grande de todos los tiempos, y sobra como la culminación de la revolución científica. El matemático y físico José Luis Lacrans, 1736-1813, dijo que Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rija el mundo.